Hola, hola, buenas a todos, aquí van comentando Unidas a la taberna y hoy Volvemos a Evil Genius 2 World Domination Vamos a continuar con la creación Y expansión de nuestra Maravillosa guarida Entonces La idea de hoy, o la idea del Capítulo de hoy es poder acabar El capítulo secundario De los técnicos, vale, porque bueno Ya los tenemos aquí, hemos llegado a la ciencia Tenemos aquí estos técnicos, pero claro Ahora tenemos que reclutar esos técnicos entonces por ahora vamos a esperar vamos a construir en aquí exacto en la zona de entrenamiento esta base o bueno en la plataforma de construcción de, de entrenamiento de técnicos vale el único problema que le veo a la base es que literalmente tengo como toda esta zona aquí y luego en el resto pero es complicado juntarlo todo creo no lo sé esto está bien que esté diáfano porque más o menos me da igual o sea me, no me importa que haya aquí puertas pero además es dinero que nos ahorramos todo es perfecto por esa parte vale en los opcionales que tenemos, entrenar guardias. ¡Uh! deshacernos de los cadáveres, perfecto. Todo esto es dinámito, ¿eh? Task complete. Hasta dentro de 60 segundos no tenemos nada más. Territorios norteños de sable. Nos falta. Vale, bueno, poco a poco, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Vale, entrenar guardias. Vamos a entrenar un guardia más. No sé si nos sale... Ojo, ojo, ojo, ojo. Alerta roja. Señores. Es que a Iván quiero poder eh, protegerlo porque... No me mola nada, pero nada, nada. Uy, ¿y mis guardias. A por ellos. A por ellos. Venga Iván con el lanzacohetes, dale, y claro que sí, oh, hombre. Vale, ya hemos completado el objetivo, ¿no? High alert. Oh, oh, oh, no lo tenemos por aquí. Objetivo, vale, perfecto. Entrena guardias, termina inspeccionar... Claro, nos están mandando aquí a, a inspeccionar zonas hasta que no tengamos nada. Vale, vamos a entrenar técnicos. Estábamos en ello, pero no nos han dejado. Vamos a, a contratar un guardia más. Vale, que más o menos sale baratito y vamos a meter por ahora tres técnicos que son los que nos piden. Perfecto, tarea completada. Vale, bueno, de energía vamos bien. Eso está guay, eso está guay, eso está guay. Entonces tienen que literalmente recorrer todo para ir de aquí para allá Vale, bueno, sin problema, entonces Esta zona, bueno, veré cómo la conecto para que se pueda ir hacia acá Para expandirme a todo este sitio Vale Nada, pero el resto, bueno, el comedor está bien la, la zona de la guarida Y eso está bien Sin problema, la verdad Vale, vamos a meter aquí en el depósito Vale Los palés para el oro A ver, vamos a aprovechar al máximo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí, vale, cada uno aumenta Vale, nos sacamos de que hasta 12.000 empales. A la espera de desbierros. Bueno, quiero poquito. Un grupo de investigadores. Vale, ok, necesitamos guardias. ¿Dónde está esta gente? Bueno, llegará ahora por el funicular, entiendo. Uf, pues que está feo, ¿eh? porque no se ven en ningún momento, a no ser que lleguen aquí. Bajen y los pilles entrando al casino. Está, está feo eso, ¿eh? está feo eso. Vale, vale, se avanza rápido. Venga ahí construyendo. Los podemos capturar. Los podemos capturar. Y no hay un tercero. No. Venga a construir, vale, hombre Maravilloso, ahora nuestro topeo Subido, ¿no? 48.000 Vale, bueno, es un pequeño margen, está bien, me gusta Vale, vamos a plantar Más camas De hecho, vamos a hacer que crezca esto Vale Incluso otra fila, eso es Vale, esto está maravillosamente bien Porque hacemos así Y podemos plantar aquí Uno, dos, tres Y cuatro Vale, perfecto Pero es que además podemos hacer así podemos plantar aquí Uno y dos más Perfecto Vale, nos gastamos unos 6000 Bueno, está bien, está bien Es buen avance Vale, a lo mejor lo siguiente sería construir pasillo. Hay que verlo. Eh, a esta gente. Claro, es que he puesto la garita de guardia aquí. En, a, a tomar por Cleta Y claro, de ahí a que lleguemos. ¡Pua! Uh, tiene nivel investigadora de nivel 2 esta gente ya, eh investigadora de nivel 2 ya esta gente vale podemos meter más Pues que en verdad deberíamos centrarnos en los objetivos y ya está vale, vamos a hacer eso, vamos a tratar de acelerar los objetivos lo máximo posible. ¿Qué te pasa, hijo mío? Ah, mira, un técnico. Eh, bueno, eh, ya tenemos técnicos, ya tenemos técnicos. Eso está bien. Poquito a poquito. Dios, como reluce el oro, tú. Desde ese plano. ¿Vale? ¿Dónde están? Eh. Aquí están, por ahí, pululando de, bueno... del obispo Sara Boxon... Nada, los no, nombres son la leche. Lo que hemos que un poquito es este Steve no recupera vida. Pero no sé por qué. Vale. Ok, ¿qué más tenemos? Vale, este hombrecillo se viene aquí a dormir, eso me gusta Vale, perfecto Ya tenemos a los técnicos listos Obtenemos recompensa, maravilloso El del mantil ¿Cuál es tu trabajo? ¿Me cosas? ¿Evitar saltos de decisiones hacer cosas? ¿Para volver a encenderlas? ahí Este yo no ha estudiado Vale Vale If you come across any corpses. Just no, los, don't turn them te digo, los uno van a ser. I like the uh... message. <ríe> vale, ahora entonces la cosa es, ¿qué cogemos? Eh, botones o científicos. Vale, vamos a coger los botones. I will capture the another group of agents. ¿Cuánto genius con un dubious criminal past purchase Eso, an exotic laer en paz? Probablemente probablemente todo el helicóptero? pensando en estamos haciendo aquí? he escogido este logro. ¿Qué es la operación perfecta? ¿Qué es la de make a some Vale, ok. Vale, entrenaguardias, guardias, perfecto. Construye casillas de prisión. Nos faltan cuatro más. Eh, vale. Oh, ¿en serio? Pues en plan súper gratuito, rollo... Oh, y esto se me cae. Vamos a pasar a tenerlo aquí. ¿Cuáles? ¿Estos por qué? Porque no son útiles del todo, puede ser. Pues me acabo de cargar el pasillo y ya está. Vamos, Venga Capturarlos Yuz, a ver Iván, por favor, un poquito de relax ¿eh? Tampoco hace falta ponerse así Uh, espera Tenemos el 100% Vale, objetos de decoración los Productos químicos Vale, tenemos lo mismo para todos. Y la decoración aquí ha cambiado. Reduce la pérdida. Reduce la pérdida de ingenio. Vale, ok. Bueno, detallitos. Que veremos si los ponemos o no. O cuando los añadimos. Vale, ¿qué, qué podemos añadir? A ver, a ver, hay que hacer mejoras aquí. No puede ser que estemos perdiendo dinero. ¿Podemos poner objetos del casino? No. ¿Qué podemos...? A ver, construir energía siempre está bien eh. vale todo esto y vamos a meter aquí perfecto 1 2 3 vale por si fuera poco para empezar no está nada mal este gasto además vamos a meter aquí objetos extintores porque nos hace falta aquí uno de 1500, aquí otro y aquí otro. Perfecto. Por lo que pueda pasar. O uh, además, espérate, vamos a ampliar un poquito. Un poquito la cafetería. Exacto. Para que nos dé para poder meter. Ay, no, nos hemos equivocado. No es la cafetería, es el comedor. Vale, exacto. Ampliamos el comedor y vamos a poner aquí otra zona para poder comer... Falta una fila más. Vamos a gastarnos la pasta. Vale, exacto. Y la plantamos aquí. Me convence. Vale, por el momento, esa va a ser la ampliación. Nos tiene que sobrar el dinero. Y así va a ser. Secuestran botones en el mapa Mundi. Vamos a poder... Vale. Territorios orientales de sable. A ver. Recapitulamos. Este nos sirve. Vale, las casillas de prisión que no nos hemos cobrado. Y no lo sabíamos gastar la pasta aún. Soy tonto. Acabamos de perder. Dinerito. Vale. Territorios norteños. Estados orientales de Patriota. Occidentales de Martillo. Este sí que nos vale. Centrales de Yunque. Ah, no, no. El central de Yunque no. Ojo. Sureños de Yunque. Provincias sureñas. ¿Y este? Super Sureñas. Lol. Vale, pues nos vamos a hacer con los territorios orientales de sable. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a subir la capacidad de transmisión. Aquí que hemos conocido ahora. La guardia lo tenemos ya. La ciencia. Ah, vale, el técnico. Vale. Vale, pues perfecto. Vamos a ponernos también con esa nueva, eh, con ese nuevo centro de radio. Vale, ok. Aquí por el momento está bien. La cantidad de energía que estamos sacando aquí es una pasada. La, bueno, que estamos construyendo aquí es una pasada. Mira, empieza a llegar gente a piñón. A pesar de que tenemos todo esto vacío. Vale, nosotros el objetivo es gastar toda la pasta posible. Para no continuar acumulando de más. Vale, hemos mejorado nuestra cafetería. Tenemos bastante gente aquí disponible. No podemos hacer. No, no podemos hacer que entren de nuevo. Oh, vale, este agente. Lo vamos a llevar aquí. Escoltar presionero. Complete. Aquí. Me gusta. Maravilloso. y no vienen nuevos, no? nada, no, yo creo que tardaremos vale 42.000 es que eso, tenemos los topes como super altos, pero bueno todo sea por los dineros vale, son buenos ingresos vale, la idea es construir más generadores, eso está claro Vale, y ahora con la nueva base Yo creo que tendremos un mapa mundo y más que decente para poder investigar y sacar ahí vale, Vamos a escoltar al prisionero aquí ¿Somos capaces de llevarlo? Sí, perfecto Nada, nada, maravilloso Vale An interrogation has succeeded. We have more intel. Vale, tenemos uno de capacidad de transmisión Vale, ok, ok, ok, ok ¿Qué vamos a ir? Hasta aquí A los territorios orientales de sable Sí, me lo voy a quedar Perfecto Vale, listo, es darle calor Son 10 segunditos Volvemos para casa Que nos hace falta ese técnico Oh, ese técnico, perdón. Ese... Ese botón es... Más todo... Nos va a generar una cantidad de dinero brutal, pasivo, aquí. Regalado. Vale. Bueno, ya debería haber ya. No. Uy. Ahí ya va el helicóptero. Eso es maravilloso. Perfecto Vale, creo que no lo había visto nunca O sea, a nivel de interfaz el hecho de que se hiciera y se completara Vale Exacto, nos quedamos esto también Amado un investigador Me lo quedo Ojo. Vale vamos a, vamos a la base a la casa vale vale vale vamos a construir porque como se nos está haciendo un poquito cuesta arriba el hecho de conseguir los dineros vamos a ampliar esto y vamos a hacer que sea más grande nuestro nuestro botín o nuestra caja fuerte vale vale vale Uf, se nos ha quedado como un poquito desigualado Vale, eso es Vale, se nos ha ido de la cuadrícula Pero no pasa nada, esto se arregla Vale, eso es, eso es Vale, y ya, uh, Vale, confirmar todo Vamos a confirmar esto de momento Y vamos a darle al turbo Pero vamos la cosa es gastarse los dineros para que no haya... En cosas esenciales, al fin y al cabo. Esto es una maniobra que vamos a necesitar. O que se necesitaba. Vale, aquí podemos dejar ese pasillo para que circulen los espirros para reparar. Y, y construimos estas tres. Perfecto. Menos 9.000, más 30 de energía. Con eso construimos un montón y generamos un montón de energía. Me gusta. Vale, tarea completada. Mejor. Vale, ok, se tienen que traer los botones, entiendo Ah no, esta es la que hemos completado Uy. Ha llegado un grupo de investigadores Wait ¿Dónde está esta gente? El botón se acaba de llegar, vale 75. Vale, vamos a necesitar tener más guardias. Vale, ahí me están trayendo el botón, el botones, así que vamos a meter guardias aquí. A piñón 4, 5, 6. Vale, sí, 6 guardias debería valernos. Bueno, esto al fin y al cabo aún no lo tenemos. Con manejar los entrenamientos de esbirros nos sirve. Vale, ciencia, los técnicos los tenemos aquí. Con estos tres nos va más que de sobra. Vale, espérate porque podemos poner una nueva incursión del mapa mundi. Esta. Vamos a traer nosotros otros botones. Ah, no tenemos aquí aún informes suficientes. Es que estas dan mucho dinero. Cada segundo El bastón, me lo queda. Capturado. Oh, vale. Ah, no, no, no. Vale, aquí que me lo voy a llevar. Pero a estos en vez de matarlos, los voy a prisionar. Emprisionar, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, maravilloso. La cámara funciona. En alguna mesa de guardia, la mesa de guardia es esta. Puesto de seguridad, mesa de guardia. No, por el momento no están. Claro, pero de ahí a que lleguen aquí, pues alucina. Uy, me lo van a matar. The genius is under attack. Sound. Okay. Venga, capturarlos. Ah, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Puedo ponerme ya Vale, ah, vale, vale. Ya podemos tener botones. Vamos a meter cuatro botones. Pero es que para meter esos cuatro botones hace falta construir el entrenador de botones así que, suena chiste pero es lo que hay, no es mentira vale, lo metemos aquí aquí, hay que ponerle espacio vale, vamos a ampliar el tipo de sala un poquito porque si no, no vamos a tener hueco luego para eso es el, no, no, así me lo quedo 000. Vale, tenemos un montón, un montón de... Vale, nuestro héroe, señor. Lo vamos a meter por aquí. Vale. A ver, mapa mundi. Vamos a encargarnos del mapa mundi. ¿Tenemos informes ya? No. Oh, vale, aquí hay que limpiar un poquito la tensión. Muchos informes, elimina la tensión poco a poco Tres botones, no puede ser vale. Elimina toda la tensión poco a poco Vale, eso estaba claro esto vale, esto ok, este está ok Y en este Elimina toda la tensión No, aquí vamos a ponernos a hacer la dinero Seis trabajadores jockey. a ah, por a él, la... vamos Vale Vale, nos volvemos a la guarida, no hay nada más que hacer por ahí Complete. Vale, demasiadas tareas completadas Objetivos, vale, vamos a curarnos las recompensas Ahora que podemos Extintores, vale Deshacernos de 50 cadáveres Arroba. Vale, y nos está pidiendo okay. que nos expandamos a la carrera Vale Ok, ahora lo único que nos queda Es además ponernos con Con Los Con entrenar a los botones Vale, vamos a meter el turbo aquí A ver si podemos hacernos con ellos Podemos mover esto Rotarlo un poquito Vale Perfecto, pues es que además vamos a meter otro Aquí pegadito Perfecto Uh, lul. Venga, a por él Vale, o sea, tiene sentido Y ahora no la podemos culturar. vaya hombre Vaya hombre Vale, oh, vale, vale, vale. Oh, ya, ya tenemos a nuestros primeros botones Vale, ahora viene la fiesta Con nuestros primeros botones ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a vender Vamos a ponernos a construir Y esto lo vendemos Lo vendemos lo vendemos y lo vendemos, vale. Y son máquinas para perra las fotos. Okay. Entonces, ahora cuando tengamos ya, eh, vale, confirmamos esto. Eh, ya la han capturado. Venga, un poquito, por favor. Venga, llévensela. Eso es. Vale, pero pues es que además quiero que me la interrogáis. Vale, se ha va capturado al investigador, perfecto. Ya, Perfecto, ya tenemos a nuestros tres botones, maravilloso. Ahora hay que poner a funcionar ese maravilloso casino. Entonces, es un honor hablar con usted. No te atreves a por de hablar. ¿Sabes lo que queremos? Que hagas. Vale, Perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a. Interrogation. Vale, vamos pues a un informe. Vamos a escoltar aquí a este señor. Ok. Y además, además. Venga, vamos a construir. Aquí tenemos nueve zonas de. Zon, uh, nueve cosas nuevas con las que construir. Así que vamos a meter aquí. Destreza de los agentes. Motivación de agentes. Destreza de agentes. A ver varios jugando a la vez vale vamos a meter aquí una 500 aquí otra la única pega entre comillas es que vale a eso es hace falta que vale vamos a poner esta aquí y Está aquí. Hace falta tener agentes para todo. Ojo. Vale, esto es perfecto. Y ya tenemos un poco de todo. Vale. Hace falta tener una cantidad de botones exagerada. Vamos a, vamos a reclutar más botones. Seis. Ocho. Para que se pongan a funcionar ahí a muerte ellos. Guardias tenemos seis también. Vale, vamos a añadir un par de técnicos técnicos está bien Porque esto me va a generar un ingreso Muy, muy, muy exagerado si, si todo está correcto Entonces Vale, ok Ya tenemos informes Perfecto, pues vamos a coger Vamos a darle caña A ver si podemos construir esto Y hacerlo funcionar antes de arrancar el siguiente capítulo Y, ojo Ah, vale, bueno Aquí nos enseñan a los botones pero bueno, nada, nuevo del otro mundo. Perfecto. Dinero y guarida. Vale. Uy, ha llegado un grupo de investigadores. Vale, vale, vale, vale. Pues vamos a hacer funcionar a nuestros botones recién entrenados. Además nos viene perfecta esta situación. No los veía tú Vale, vamos a ver si podemos distraerlos Y a ver si lo puedo distraer Solo necesito Que los distraigáis Lo que pasa es que no veo tampoco A mis botones Vale, vamos a gastarnos los dineros en la sala de control Ampliamos esto Perfecto todo lo ancho que se pueda, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Madre mía, ya nos manejamos súper rápido por el menú y eso me encanta. ¿Tiene el sitio para pasar por detrás? Creo que sí. Bueno, diría que sí. Aquí. ¿Me va a dejar? Sí, que tiene un hueco para pasar. Vale, maravilloso. <ríe> Con esto hemos ganado una capacidad de, de conexión genial. Vale, a ver si funcionan los, los... Oh, los botones funcionan muy bien. Ah, de hecho, vale, están perdiendo destreza. Mola. Vale, no sé si se van. No sé si se marchan, no se quedan por ahí pululando Vale. Bueno. Parece o tiene pinta de que funciona. Entonces, un ¿no objetivo adicional. Uy. Mata a un trabajador. Eso lo veremos ya en el próximo capítulo. Cuando arranquemos el capítulo de los científicos, que es el último capítulo secundario que nos queda de esta pequeña odisea que está a punto de arrancar. Así que nada. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del capítulo de hoy. Y lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que comentamos un poquito de todo. También, seguiéndose en Twitch, abrimos directo de vez en cuando, jugando a jueguitos y comentando cosas. Así que vale la pena que nos tengáis localizados. Y por último, suscribiros a la Taberna Roca Negra. Tenemos contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.